Una mujer arrolladoramente atractiva tiene estas cuatro cualidades. Cuando una mujer es muy atractiva, llama la atención, captura las miradas con sus pasos y cuando uno la ve, quisiera uno tenerla por novia, tenerla por amante, tenerla por amiga. En muchas ocasiones uno de hombre pierde la cabeza por una mujer que exhibe un magnetismo, que uno se pregunta qué es eso que ella tiene, qué es eso que ella hace que yo sienta ese interés de quererla, abrazarla, protegerla y cuidarla. Esa clase de cosas, esa clase de situaciones que hacen que una mujer despierte una un cóctel de emociones en uno de hombre, es algo que generalmente una mujer lo puede desarrollar, lo puede tener, lo puede hacer que un hombre llegue a experimentar esa atracción arrolladora y generar en él, en ese chico, esa, ese interés casi casi que, que es como una ola, un interés que, que trae una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque ella tiene esas cualidades que las ha cultivado, las ha trabajado y las ha integrado a su personalidad para sacar su mejor versión. Y hoy, hoy te voy a enseñar esas cuatro cualidades que tiene una mujer para realmente llamar la atención, generar esa atracción en las personas y constante. De mente tener pretendientes de dónde escoger la verdad es que una mujer atractiva tiene la capacidad de quedarse con el hombre que quiera cuando quiera y como quiera y ese ese poder de elegir no lo tiene cualquiera así que si estás lista para oreja, porque lo que voy a decirte te va a encantar. Hola, ¿qué tal? Este es Marco de V-Lifers y hoy tengo este tema, este tremendo tema para ti. Y si este tema lo ves, si este video lo ves de cabo a rabo, por favor, déjame el emoji rosado de un corazón. De esa manera sabré que te gustó. Y lo otro es comparte este video y suscríbete a esta gran comunidad de más de un millón de suscriptores. Así que sin más preámbulos, empecemos con este video. Una mujer que realmente es atractiva y que es arrolladoramente interesante y ejerce un magnetismo en otras personas, en otras mujeres por supuesto, y en los hombres por supuesto, y en el chico que le gusta, tiene ciertas cualidades que como dije anteriormente las integró y las hizo suyas. Se apropió y se, y se apoderó de esas cualidades y las hizo totalmente suyas. ¿Por qué? Porque ahora forman parte de ella Yo estoy muy en contra de que hombres y mujeres tengamos que adaptarnos a manuales, libros, o tengamos que seguir a rajatablas un consejo al punto de, que de, al punto de que nos despersonifiquemos, que ya ni siquiera nos reconozcamos ante el espejo. Yo detesto esto porque yo digo, entre agradarle a la gente y llamar su atención y ser yo, me quedo con ser yo, así sea que tenga que ser forever virgin. No me importa si voy a ser virgen de aquí hasta que me muera, si tengo que ser lo que otros quieren que sea entonces no me interesa tener pareja pero esto y gracias a Dios estas cualidades que tú que Tú puedes desarrollar y que puedes Integrar a tu vida y a tu personalidad Son cualidades que no te cambian Sino que simplemente te mejoran Y sacan a relucir tu mejor versión Piensa en esto como que Tienes el pelo muy largo, demasiado largo Y de repente te lo cortas y te pones Cositas bonitas y al final te ves Súper bon bonita, ya eras bonita Y con eso te ves súper súper súper bonita Y esto lo que te voy a enseñar es justamente eso Es integrar esas cualidades Así que presta atención a la cualidad Número uno 1. Está segura de su cuerpo una mujer que constantemente se siente insegura de su cuerpo transmite ese mensaje de me siento pequeña, no me gustan mis pechos, no me gustan mis caderas, me, me molesta cómo me miran, me molestan las estrellas. Al final de cuentas se siente esa inseguridad y se siente hasta hasta en la cama cuando un hombre está cuando uno está con una mujer muy insegura, se siente que está incómoda, se siente que quiere apagar la luz de la habitación, se siente que quiere ocultar ciertas cosas, se ve que realmente ella no no disfruta eso y uno también siente y también esa inseguridad se la transmiten a uno y uno piensa, seguramente esta chica no le gusta el tamaño de mi miembro, seguramente esta chica no le gusta el tamaño de, mis, de, de mi cuerpo, no le gusta la forma de mis piernas o quizás tengo mal aliento esa situación de constantemente sentir inseguridad del propio cuerpo se transmite a la otra persona y uno de hombre también llega a sentir esa sensación y se pregunta ¿por qué esta mujer no disfruta? ¿por qué esta mujer no se siente a gusto conmigo? y es cuando uno de hombre empieza a sentir que uno no es capaz de darle a ella lo que ella quiere y finalmente uno se siente pequeño minúsculo y de repente aparece una chica que sí está contenta con su cuerpo y con su forma de ser y de vivir que al final atrae y uno pues al final tiene que decirle a la chica lo siento Siento que no soy lo suficientemente bueno para ti, me tengo que ir. Y claro, uno de obra lo hace porque justamente siente la inseguridad de esta chica, que es que una vez, una ve, una vez más uno la siente y finalmente uno se cuestiona a uno cuando realmente es ella la que no se siente cómoda frente a la otra chica que se siente bien, que se siente contenta, que se siente animada y que le fascina hacer el amor con la luz encendida. Ahí la diferencia de por qué un hombre prefiere una por encima de la otra. Número 2. Es femenina. La feminidad lamentablemente en esos tiempos se ha convertido en un tema de debate porque ahora la mujer prefiere ser más masculina que femenina. Prefiere la masculinidad porque se le ha dado ese rol de que es más activo, de que participa en la política, en la economía, en el liderazgo. Hoy día lo femenino pues se le ha asociado con la debilidad, con la, con, con, con, ser una personalidad de mazapán, una personalidad frágil, débil, blanda y al final la mujer prefiere renunciar a su feminidad con tal de ser competitiva y con lo cual es contraproducente porque se va a dar cuenta que no es contenta ni está feliz así asumiendo un rol que totalmente le incomoda cuando ella quisiera llorar con una novela entre enternecerse con alguna escena y sentirse totalmente conectada con esa parte de ella hay una youtuber no me recuerdo el nombre su nombre es Vortex, algo así. Es una chica que te enseña a manifestarte. Y bueno, es una chica bien bonita, es colochita y... Y muy bonita realmente Y ella siempre está animando a la gente a que, a que sea femenina Te invito a que veas su canal por supuesto Y es algo que yo digo la, la, El problema de muchas mujeres hoy día es la falta de feminidad Es la falta de que realmente ella eh, deje de lado eso Porque lo asocia con lo inútil, con lo que nos sirve, con lo débil, con lo frágil Cuando realmente no es así Tú puedes ser muy femenina muy eh, exhibir esa feminidad y no necesariamente dejar de ser la jefa que eres, no necesariamente dejar de ser eh, la agente de policía que eres, que seguramente te dedicas a algún tipo de ramo donde necesitas liderar a hombres y mujeres. No pasa nada, tú puedes ser muy femenina y al final eso atrae, porque la feminidad es belleza y es fortaleza y es algo que debe celebrarse. Si tú estás feliz siendo femenina, pues sé femenina, no tienes por qué estarte adhiriendo o acoplando a los canones de belleza de otras personas o a los arquetipos que la sociedad, la sociedad te pone porque al final de cuentas el único arquetipo que tú tienes que seguir es el tuyo propio Número 3 Se cuida una mezcla entre glamour y belleza Te voy a ser honesto la asepsia, la belleza y la higiene atrae mucho y visto en una mujer es algo que es bello, cuando una mujer se viste bonita, se pone un suéter lindo, un bolso que le combina, una falda que le hace juego con, con la blusa que trae, con la diadema que se pone, con el tinte que se está colocando, con el labial que se ha colocado, que se ha aplicado, incluso con los polvos que se pone en el rostro al final también atrae porque eso es algo que genera una, una imagen bien cuidada que quedará en ti por supuesto si quieres eso no tomar este consejo como lo vengo diciendo no por querer gustar a la gente te tengas que hacer una un voto de renuncia a ti misma como yo digo si yo fuera mujer y tengo que tuviera que por tener que llamar la atención y tener que hacer un montón de cosas tuviera que meterme rimel tras rimel y maquillaje tras maquillaje hasta estar lapidada bajo gramos y gramos de maquillaje yo prefiero ser Betty la fea a tener que gustarle a todo mundo y esto también lo aplico a, a lo masculino realmente hace mucho que no voy a el gimnasio porque ya no me interesa estar moviendo cargas simplemente para cumplir con una expectativa que más está decir que es irreal porque ese mundo es totalmente diferente a como lo venden y por lo tanto yo dije no gracias yo prefiero hacer lo que yo quiero hacer y no voy a apostar mi vida solo para gustar al vecino de al lado número 4 esculta esta, este rasgo esta cualidad es algo interesante porque muchas veces uno de hombre también está buscando la belleza intelectual de la persona con la que está saliendo y con una persona y con una mujer que sea capaz de poder esbozar una gran cantidad de temas una gran cantidad de cosas que pueda ella decir y una opinión tan vasta que uno le va a parecer interesante tener una conversación con ella que sepa de física filosofía o que sepa de mecánica cualquier cosa que realmente le guste es bienvenido porque genera genera una una atracción increíblemente profunda Porque uno no se enamora de solamente un cuerpo. Se enamora de una mente. Se enamora de un universo que finalmente genera atracción. Así pues, espero que este video te haya gustado y que me dejes tu emoji al final de este video. Y lo que es otro, que te suscribas a este canal y compartas este video con la gente que tú crees que lo necesita ver. Este fue tu amigo Marco y te voy a dejar otros videos y otras publicaciones aquí eh, al final de este video, por supuesto, pues me, me da mucho gusto que, que tenerte acá y te invito a que veas otros canales en los que trabajo. Tengo Impacto viral donde me ves en vivo, te va a encantar. Así que este fue tu amigo Marco y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.